¡Hola! Somos... ...Catriel y Franco. Pero <risa> ¡Esperen! esperen ¡Ahí yo Y somos los pibes. Vamos a subir videos todos los jueves. Si... sí. Si... ...¿Quieren que sigamos? en el botón me gusta de acá abajo! Si quieren que sigamos... que comenten que digamos... que si, si... seguimos segu subiendo videos. video. ahí <risa> vamos a hacer los 10 tipos de pelea. ¡10 tipos de pelea! ¡Ahí paralo ¡Pelea Callejera! Pelea, pelea, pelea, pelea. ¿Qué? ¿qué ¿Quieren pásale? pelear vamos? Ah, me... Cuando eres niño, todos te pueden ganar. Hasta tu amigo imaginario. te Pelea con amigos, imaginarios. ¡No! No, no, no. No, no, no, no, no. Ahora vamos a hacer la pelea como si un hombre va caminando a la calle y el otro lo atropella. Ok. Uno. ¡Ay, qué te pasa, hermano! ¿Qué te pasa, Machín? ¡Que me entra, ¡Que me pegaste! ¡Que me pegaste! mami! ¡No! Por favor. Y vos te ibas y... Ahí está. Vamos a hacer la pelea de que nunca empiezan. ¡Sí, dale, dale! ¡Tú vas a dar cosito que te quede ahí! ¡Tú quieres tienes una peula muchachita así! ¡Está cortada! ¡Está cortada! ¡Está cortada así! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! <risa> <risa> <risa> <risa> no, no ¡Aguanta Atlético! Esta va a ser la pelea que vamos a hacer tipo karate que siempre tu amigo, siempre espera que tu amigo Bien. Oh, ¡Ese es que es pensé que hay que ¡Yo tu amigo! Bien. Bueno, el que haces así. Espera, la ¿no? que se acaba. Espera que siempre tu amigo... ¡Tú amigo ¡No te... ¡Eso que ¡Dale, vamos a ahora! ¡Dale, dale, dale! Que tu amigo, dale, te salve. Pero para lo único que sirve tu amigo es para subirlo a YouTube. ¡Muerte!